Donde sea que mariva que mariva que va, Donde sea que va, el cordero también irá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 Hoy oh, Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre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 Ave, podemos tratar de ser como Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpiaparabrisas hacen Swish swish swish swish swish swish swish swish swish Los limpiaparabrisas hacen Swish swish swish por toda la ciudad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 la queda en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz ¿Escuchas al pato hacer cuac?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 Escuchas a la lechuza ulular ulular escucha a la lechuza alular, olular. Escucha a la rana, se revet, revet revet, escucha a la rana, se revet, revet revet. A cisear, cisear, cisear. Escucha a las serpientes hissar, hissar, hissar, Escucha a las serpientes hissar, hissar, hissar, Escuchas Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar. Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar.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 negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado,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 Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj el marco 5 y el ratón bajó hicoridico Sí.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 Puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya canté mi ABC. Cantarás conmigo la próxima vez. K, L, M, N, O, P Q, R, E, T, U, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC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 Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla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 Conejitos, salten salten salten, conejitos, salten salten salten conejitos salten salten salten salten salten conejitos, salten, salten. Conejitos, salten salten salten salten. salten salten salten conejitos salten salten salten salten salten salten salten conejitos salten salten salten salten salten y alto Enrolla hacia hacia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 Como hierbas. A...